amigo, amiga, craneano y craneana. Hoy tenemos un tema interesante. ¿Cuáles son los conciertos que no han los marcado o no, gustado en tu vida? O los que no, o los, los que, que no, también los peores los y dos. los mejores. Empecemos con Mr. Tony Boy. Pues a mí los que más me gustaron, obviamente The Queen, Latin Baby soy Tibitor de YouTube, también ese concierto me gustó mucho. Los que no me han gustado, para mi desgracia, suave estéreo los fui a ver tres veces y las tres veces de ver. No, no tenían buen ingeniero, no sé qué pasó, no se entendía de lo que tocaban. toda sea, la rola y ya después de 40 segundos te decías, ay, si sí, está bien. Tristemente porque ya me gusta mucho suave estéreo. Que no me haya gustado, pues quizá... ¿Cómo se Ay no ese sí fue zy... <risas> Y uno de Fobia Que también no bien, No me gustó De ahí fuera Que más Bon Jovi me gustó Billy Joe también me gustó Si sí, sí, me gustó Sting El Sting fue bueno Bueno el Sting me gustó Pero fue que me tocó de lado Porque ya no monté boletos Diferente Pues se veía muy bien Pero pues se veía todo así Medio cuchón Tienes que estar así ¿no? Paso nuevo del balcón Sí Sí, casi, casi, casi. Fue una delicia escuchar Billy con la yuta No más no, Qué va de pego taco ¿Y tú Pipo? Bueno yo tengo varios Que yo dije wow Uno fue con Robert Plant Solista En el es Gira de Fate of Nations Dio un concierto En el Auditorio Nacional Sonido tote Unos super guitarros En la batería La voz de este cuate Llenando todo el auditorio Y eran Dos, tres poquitos Y la banda Punto final Eso yo dije Wow Dos, tres años después Vino Jimmy Page Y Robert Plant En el Palacio de los Deportes Con orquesta Egipcia Tocando rolas De Zeppelin No, puta Inacabable, inacabable, fue así como que casi lloras. Y otro inacabable fue el <risa> de Van Halen en el Palacio de los Deportes. Ay, es un aplastante o sea, no buenos, aplastante Yo dije, ay, castan Diego idiota. Y este periodo okay. en la Universidad del Valle de México, cuando era apenas sí, un pequeño, me invitó mi primo, se puso a ver bien borracho y yo estaba hasta de bien contento oyendo. El Vita C, sí, muy bueno. Los peores. No se me olvidan. ¿no? ¿Nadie fue decir, ¿sí? no. No, fíjate que no. Uno de los peores fue Guns N' Roses 1992. Palacio de los Deportes se oían espantoso. La gente estaba gritando puras jaladas. Salí y el coche donde iba tenía el tordo para abajo porque le habían brincado en el estacionamiento. Sí, fue nefasto. Ese. Odié a Guns N' Roses desde ese momento. <risa> y, hasta y, y hasta hoy los detesto. <risa> y a mí Guns N' Roses nunca me ha gustado. A mí me prendía y dije, ah, estaba en el Appetite for Destruction y a ver qué onda. Pero después de ese concierto yo ir al Axl Rose cantando como perico con catarro. Y se fui a ver a Hearts. También en el auditorio yo estaba bien prendido porque se supone iba a ver Hart, en canta. Y fueron y tocaron un set acústico. Fue de fiaca. O sea, Karen, ey, y con sus guitarras de paraca dices, güey, ¿dónde está la electricidad? ¿Dónde está la luz? El rock and roll. Y otra anécdota, ese concierto sí me gustó pero hubo una anécdota muy penosa Concierto de Deep Purple en el Auditorio Nacional para grupo y orquesta Se supone que era para el grupo y orquesta iba la Orquesta Sinfónica de México eh, Tocando una obra de John North y después iba a venir el rock Uno se entiende, ¿no? Tenía la propaganda grandota llegamos nosotros todos bien, empieza acá el movimiento Acá de las, las sinfonía súper chida segundo movimiento pianísimo Entonces, se para un tipo atrás de mí, justamente atrás de mí, dice: Yo me voy rocaron de estas mamadas, pero fuerte en el Auditorio Nacional. Todo... No sé si entendió John Lord, se le queda viendo así con cara de fuck you, Mexico. Así, fue terrible. Y esas son las experiencias que he tenido en conciertos. ¿Carla? Eh, de los más chidos que los que más me han gustado fue Gustavo Zerati en su última gira que estuvo aquí en México en el Auditorio Nacional estuvo muy chido, estuvo muy chido yo no había, la, bueno la suerte escuchar Soda pero pude Gustados gustado Zerati y estuvo muy chido otro que me gustó mucho fue también la última vez que vino los Rolling Stones estuvo muy muy bueno en la energía o sea a pesar de que pues ya están grandes, ¿no? <risa> este, Trae mucha energía y la gente en te bailar. Y yo creo que, sí, el que más me ha gustado es Paul McCartney el 10 de mayo. Igual cuando estuve en el Zócalo fue gratis. si sí, llegué a las 3 de la tarde a, en la plancha del Zócalo y salió hasta las 9. ¡No mames! Pero valió totalmente. la hiciste? Sí, estaba muy lleno, pero estuvo muy chido porque estuvo muy enérgico, estuvo muy nostálgico. Lo más chido es que ya iban dos horas y pensábamos todos que ya iba a terminar y no de repente otra hora y pues yo creo que no, no tengo una mala experiencia pero fui a un concierto después del de Paul McCartney a ver a los Arctic Monkeys y fue como muy gris duró una hora ¿y ¿y, qué? ¿Y tú? si sí, uno memorable pero por cachondo ¿no? Gabriel cuando Gabriel una... <risa> de Marta Sánchez este, todavía con Ole Ole y todos puros cabrones todavía pues sí, los, pues puros sabía. chamaquitos. Sí, en día por Marta Sánchez esto, pues sí, pero es se ha participado es mi cantante favorita en español, suena es una rockera. Todos los estados arriba, antes de que, de que arreglaran el, el auditorio, no, nos descolgamos y los policías no hicieron nada, nada más porque también se querían acercar los perros. <risa> <risa> todos, todas las cabezas ahí pegadas al escenario, y entonces una escena donde le aventaban un chorro de aire para que se le levantara la red <risa> Y ese estuvo memorable, estuvo chido, me llamó los franceses, estaba chavita. ¡ah! Ese me apantalló. Artísticamente me encantó Billy Joel. Digo, fuera que Iron Man siempre que lo iba a ver, siempre me dejara. Digo, no más, no hay, no hay, no hay mucho que pedir. De ver el disco en vivo sí, y, y el y show bien, visual y todo, y bueno, no manches, ahí me miren. Billy Joel, no manches, sonaba también igual, cabrón. Y, ay, y aparte, él solito con su piano nos traía todos hechos unos pendejos. Sí. ojalá el Scorpions. El último de sus 50 años. No, no mames. Eso sí. Es viejito viejitos tan gruesos todavía. El vocalista en ese dos vimos y creo que tenía 74 sí, Ese hoy se oía igualito. O sea, igualito. Ese, como como estamos hablando así, nos tocó hasta arriba. Con Diosito. Sí. Parecía que estábamos viendo el, el baile de los viejitos. Que sí ya caminan, ¿no? Pero corriendo sus guitarras así que... Luego brincaban, güey. Sí, o sea, el, el... brincaban como medio kilo de tortillas nomás. Pero no se oían las guitarras, Pero al bien. menos hasta donde estábamos, ¿verdad? a lo mejor vamos A lo mejor a lo escuchaba. Escuchaba. Sí, pero pues toda la gente tiene que oír Bien, cabrón. Errores técnicos, no más, cayó. También muy, muy, muy, muy, muy chido a Black Sabbath con Ronnie James Dio. Uh -huh. En el auditorio. ¿Qué? ¿Sí? Lo vamos a hacer mierda. No, caro, Todo el mundo viene con comportaría. Y ahí la orgasmia fue cuando estaba tocando Heaven and Hell. O se apagan las luces y el güey hace así, ¿no? Pinche rock, rock señal, pero apagan todas las luces, nomás la enfocan él en el rojo y hace así, ¿no? Ahí, puta, porque los gritos se vio cabroncísimo, muy chido. Ese estuvo de poca madre y, y poquito después se quedó. ¿no? Para mí eso me marcó. Es uno de mis, de mis ídolos y es pues, una de mis influencias, ¿no? Como cantante. Y el muñeco, pues fíjate que igual que a, que a Charlie me tocó ver. De hecho, íbamos juntos a ver los Scorpions y también ese nombre latín que el la audio, no estaba chido arriba. Yo también fui a ver a Van y no manches, ahí también, sí, fue sí. de... ¡Ah! También vi a... La verdad es que sí, me encantó Kiss con Pantera. Ah, sí, también yo fui, no, está también está buen concierto. Muy bueno. Pero sí, sí, Pantera, no manches, qué sonido. Tot, tot, tot, tot, tot, te se Está bien, al revés. Porque yo el día que fui, soy horrible Pantera, no se entendía tampoco. Uy, de vez ¿no? qué pendejo, no mencioné aquí, güey. Son los. Perdón, sí, sí, perdón. Mm. Lo más chingón es ir a ver aquí. Sí, como show, sí. Como show es lo. O sea. Pero bueno, también me gusta ir a ver sí, sí. cuatro y fue, veces pero... y las cuatro veces. Calladito, me quedo así. Sí, no tengo sí. super show. Y ya hace pues no mucho tiempo vi a Royal Waters en el Palacio de los Deportes okay. y vete a la chingada con el peluca. Okay. Okay. Un sonido de no. Mi lord quiso decir, sea, o sea, wow, cásquete. No, es que la verdad, la verdad <risa> es que sí me emocionó y me sigue emocionando todo el concepto del show, todo el, Pero... todo el. El sonido, cabrón, este. O sea, nada, nada, nada que puedas decir. Eso estuvo mal. Concierto, tot, tot, tot, tot, tot, tot. Y tocó unas rolas de Pink Floyd. Pero el disco nuevo que venía promocionando, no manches. Súper, súper chido. Sí, pues va a esa garantía. Y lo más feíto. Pues Scorpions, fíjate ya. Sí. Ay, yo también aquí fui a ver en vivo? Fui a ver a Laureano Brizuela. Ay, Ay no. vamos. Cuando la la estaba, el cuando estaba, Cuando <risas> estaban pegando Que traían batalla Soy un chico de la calle Ese güey Mateos al Ángela Peralta. güey. Ahí en Polanco. Blanco, en enfrente estaba el liceo franco Vigiano pues, en la época en la que era ahí súper macizo en pedo. Entonces, oh, no concierto, se puso acá. Bien, chido. <risa> niños, si les gusta que hablemos de estas pendejadas y de otras más, por favor, este denos muchos likes, a la campanita, para que sepan cuando subamos otra pendejada como estas. Y gracias, eso es todo, niños.